Amigos de nuestras redes sociales, amigos de Census Capacitación, muchas gracias por estar en esta noche, el día 7 de eh, abril de 2021, con nosotros en este programa especial que vamos a estar con el doctor Marco Antonio Olguín, platicando de la responsabilidad del contador público en la declaración anual de las personas morales que recientemente eh, se llevaron a cabo. Este 31 de marzo como fecha límite para las personas morales. Vamos a ver qué nos puede platicar el doctor sobre este tema. Pero como antes y como siempre, vamos a las notas del día. Regresamos. Bien, eh, la Cuarta Transformación dejó el outsourcing solo para servicios especializados. El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación logró el aval de los empresarios para restringir el outsourcing o subcontratación laboral. En su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que se acordó con los líderes sindicales y el sector empresarial prohibir la subcontratación con fines de evadir el pago de impuestos y otras prestaciones a los trabajadores. En otro aspecto, con reforma empresas tendrán que reconocer antigüedad de trabajadores en outsourcing. Ante la prohibición de la subcontratación y eliminación del outsourcing también, las empresas tendrán que reconocer la antigüedad de los trabajadores que estaban contratados por outsourcing, ya que la reforma a la Ley Federal de Trabajo plantea que los empleados subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Durante una reunión informativa virtual, Fernando Ivanes, eh, presidente de la Comisión de Seguridad Social y de Recursos Humanos de CONCAMIN, indicó que actualmente existen compañías que tienen empresas de servicios donde los trabajadores, eh, pero en la reforma legal esa relación ya no podrá continuar. Bien, México. México se coloca todavía como principal socio de Estados Unidos de Norteamérica. México se colocó de nuevo como el principal socio de los Estados Unidos. En las exportaciones llegaron a 96,998 millones de dólares durante el primer bimestre de este 2021. De esta forma, el mercado mexicano recuperó, por así decir, la corona, ya que desde septiembre de 2020 había sido desplazado por el país de China. Más ahorro en Infonavit prevén aumento de 2,835,000 millones de pesos por cambios en esta parte del outsourcing. El Infonavit podría tener un efecto colateral positivo derivado de los cambios en materia del outsourcing de acuerdo con la información del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Son 860 mil los trabajadores que sufren condiciones de subvaluación laboral. De ellos, 40% corresponden al grupo de trabajadores que perciben hasta tres salarios mínimos. Bien, en los MOOCs, eh, como el excéntrico CEO de Tesla, se convirtió en el segundo hombre más rico del mundo. Incluso en medio de un año récord de riqueza del multimillonario, eh, bien, los Musk, su fortuna que ronda bien en 151 millones de dólares eh, como patrimonio neto de Musk, se disparó en la asombrosa cantidad de 125 126 mil 400 millones de dólares desde el 18 de marzo de 2020, ya que las acciones de Tesla se dispararon durante el año pasado. Eso convierte a los Mux, eh, que ya valía bastante dinero, en la lista de uno de los segundos eh, hombres más ricos del de mundo. Un respiro al fin, o bueno, por lo menos esto dice el SAT, da un mes más para la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas. Extendió hasta el 31 de mayo como plazo para las personas físicas para la presentación de su declaración anual de este 2020 en el 2021. Pues hasta aquí las notas del día y regresamos con nuestro invitado de lujo, el doctor Marco Antonio Olguín. Regresamos. Bien, pues antes de dar entrada a nuestro gran invitado, el doctor Marco Antonio Holguín, quisiera leer un poco de su currícula para saber quién es el doctor Marco Antonio Holguín. Él es contador público, es licenciado también en Derecho, tiene una maestría en Administración Fiscal y un doctorado en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación. También, bien, pues es miembro asesor de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos y, por otra parte, también ha sido expositora a nivel nacional. Eh, en estas fechas han dado ya por cinco años consecutivos el diplomado del ABC en defensa fiscal en el grupo Holguín, el cual él pertenece, eh, Buffet Jurídico, y también a su vez es la primera generación que se gradúa, lo que estábamos comentando, en el ABC de la defensa fiscal penal. Es presidente editorial también de la revista Defensora del Contribuyente, la cual es en la Ciudad de México asesor jurídico con especialidad en defensa fiscal con 23 años de experiencia y 43 años de edad y catedrático en, diferencias, en diferentes maestrías en las universidades del país. Como menciono, también es expositor a nivel nacional y hoy lo tenemos en este foro. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Para mí siempre es un gustazo tener la oportunidad de platicar de temas tributarios que fortalecen eh, el equilibrio entre la hacienda pública, el contribuyente, y en este caso, el contador público que interviene por el tema que hoy nos ocupa, en la preparación y eh, elaboración, y en su caso, envío o presentación de la declaración anual del ejercicio, pero antes de entrar al tema, quiero agradecer enormemente a Census, eh, felicito enormemente a tu equipo, el cual es liderado magistralmente, están haciendo Cosas maravillosas y cuando me invitaron no lo pensé ni dos veces para estar con ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor. Eh, la, habíamos comentado que eh, teníamos hace ya prácticamente casi dos años, ¿no? La intención de que estuviera con nosotros en un foro en la Ciudad de México. Sin embargo, llegó la pandemia en marzo y bien, pues ya no pudimos llevar a cabo este, este foro que estábamos pensando eh, realizar con muchos de los pones entre, usted, entre todos, pues usted también. En este tema, la consecuencia penal que puede tener el contador público, ¿puede haber una consecuencia penal en el caso del de envío de las declaraciones anuales de en, en cuestión de que las mande de forma errónea? Recordemos que hoy entra la materialidad, hoy entra la parte de la razón de negocios, entre otras muchas cosas que tiene que cuidar, en su caso salvaguardar el contador público. Pero entremos en este tema, ¿consecuencias penales puede tener el contador público? Sí, claro, sí, sí, claro, sí puede tener en un caso extremo, consecuencias penales, pero eh, hay que aclarar el, el tema para poderlo dirigir y aprovechar eh, esta hora eh, de la manera más productiva, en beneficio de nuestros colegas y amigos, gente que sigue, por supuesto, el trabajo que ustedes vienen desarrollando magistralmente. Pues mira, eh, en días recientes acaba de culminar, para ser exactos, el plazo para la presentación, o dicho de otra manera, el envío eh, de la declaración anual, que como todos sabemos, ahora se hace de manera electrónica. Eh, una sugerencia desde mi perspectiva como abogado y como contador público, eh, he sugerido, digo, eh, que las personas morales para tal efecto, en el mes de noviembre, si me apuras, digo, antes de ser abogados, somos financieros también, eh, ya deberían de tener una especie de eh, acumulado al mes de noviembre, de enero a noviembre, sabemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto anualizado, para estimar de acuerdo a los flujos de efectivo en el mes de diciembre, eh, el flujo de operaciones de ingresos, costos y gastos, con la finalidad de tener eh, un aproximado de lo que sería el impuesto sobre la renta del ejercicio, un impuesto directo, sabemos que el impuesto indirecto, lo que es el impuesto al valor agregado, eh, se causa mensualmente y se paga eh, eh, el día diecisiete inmediato siguiente eh, a que es a que es causado, etcétera. Bajo esta tónica, bajo esta mecánica, eh, es lamentable que algunos colegas, algunos contadores, me hablaron eh, cerca de los últimos días para preguntarme sobre algunas dudas en la conformación de las cifras que se plasman en las declaraciones fiscales. Y yo, y yo pedía la contabilidad y con mucha pena y mucha tristeza pude observar que algunos colegas tenían resúmenes de todo o de cualquier cosa, menos de contabilidad. Si no tenemos contabilidad, no hacemos nada. Porque al final del día, el, uno de los usuarios de la información financiera es el fisco federal con matices fiscales para verificar si el contribuyente ha cumplido oportunamente en el entero de las contribuciones. De esta manera, quien no haya tenido la contabilidad, seguramente llenó la declaración o la envió con datos muy seguramente fuera de, de, de la realidad. Platicabas y decías, oye, qué padre... Que vamos a tener las personas físicas un mes de suspiro, bueno, un mes de suspiro quiero pensar que a estas alturas una persona física ya sabe cuánto va a pagar de contribuciones en este caso de impuesto a la renta lo penoso del tema sería que esperemos hasta el último día para preparar la, la declaración fiscal yo creo que en este caso el respiro eh, por un tema pandémico del que venimos eh, egresando y todavía estamos... En esa, en esa línea de pensamiento hace que no haya flujo de efectivo o que algunos contribuyentes por temas pandémicos referidos a deducciones personales tengan pérdidas fiscales. Pero bueno, la declaración anual debe ser enviada pulcramente porque eh, en la mayoría de los casos constituye la columna vertebral para incriminar al contribuyente y junto con pegado eh, el contador público. Se debe tener en cuenta para la presentación de la declaración anual de personas morales o se tuvo que tener en cuenta la antítesis que es la reforma fiscal de 2014 y 2019, digo, 2020, con la salvedad de que ahora se investigan y persiguen a los delitos fiscales en temas de delincuencia organizada, lo que de suyo lo hace grave porque el contribuyente va a enfrentar la contingencia de que si es querellado arriba del monto señalado en el Código Fiscal de 7.8 millones, eh, hablando del delito de fraudación fiscal o su equiparable, el proceso penal va a tener que enfrentarlo eh, en una cárcel de máxima seguridad y eso eh, es lamentable, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta ese, ese orden de ideas, porque si los contadores públicos supieron, saben o les consta que hubieron comprobantes eh, sin ausencia de operación, es decir, de los referidos o a los contenidos en el artículo sesenta B del Código Fiscal, pues muy seguramente pueden tener consecuencias algunas de las contenidas en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Es muy importante tener en cuenta los criterios relacionados con las listas negras del artículo 69 B y sus efectos penales lamentablemente el fisco federal está tomando los datos del 69 que son datos de presunción para efectos penales y esto es muy importante porque los, los temas referidos a presunciones legales o presunciones fiscales no representan la, la verdad eh, la verdad histórica que es la que es la, la, la base para actualizar eh, una hipótesis delictiva. Los contadores públicos que presentaron la declaración anual del ejercicio inmediato anterior deben de tener en cuenta los criterios referidos a la materialidad, sustancia económica, razón de negocios, etcétera, para tener muy presente la probable responsabilidad penal para el caso de que el fisco en uso de facultades de comprobación eh, observe que se actualizan las hipótesis de defraudación fiscal o su equiparable al margen de la defensa que se pueda instaurar o que se pueda plantear eh, la actualización de hipótesis delictivas para este año 2021, aun cuando la reforma entró en el 2020, por la mecánica de operación, se tenía que esperar a que se presentara la declaración anual, ya se presentó la declaración anual a partir de, de, de, del último día de marzo, la autoridad puede revisar el ejercicio 2020 si hay contribuyentes que compraron facturas y contadores públicos que las validaron y que tienen consecuencia de algún modo fuera de que hubiera o se pudiera plantear una defensa, yo recomiendo presentar una declaración complementaria y de autocorregir la situación fiscal porque se pueden tener consecuencias gravísimas. Para todos los amigos de Facebook que me están siguiendo, colegas y amigos, me pueden hacer, a ver voy a, a acercar aquí la, la pantalla, me pueden hacer algún comentario, pueden charlar, pueden, pueden eh, manifestar alguna inquietud y con gusto eh, les puedo dar respuestas, si es que lo sé, y si no, pues me pongo a estudiar, me investigo. Siempre he dicho que no somos sabedores de la verdad absoluta, pero pues bueno, hay autoridad moral y legal en lo que vamos platicando. Bueno, entonces, en este orden de ideas, también se, debe, se deben de identificar perfectamente los temas financieros y, y diferenciarlos de los temas contables con sus efectos jurídicos. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues hay que tener presente cómo funciona el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y cuáles son sus implicaciones para efectos de los delitos fiscales. Esto es muy importante. Si no conocemos esta parte, los abogados o los contadores en relación al artículo 113, fracción tercera, que entra en vigor en 2014 y que fue evolucionando y que hoy tenemos como 113 bis del código fiscal de la federación pues muy seguramente se pueden tener consecuencias no deseables en el ámbito jurídico del contribuyente para efectos penales y de los y públicos. Entonces, bajo esa tesitura y seguimos caminando, hay que analizar y que que saber en qué condiciones hoy en día, por ejemplo, la autoridad tiene facultades para desestimar el valor eh, probatorio de comprobantes fiscales que al final del día para efectos del impuesto sobre la renta sirven para eh, efectos de tener deducciones autorizadas, es decir confronto el ingreso contra el costo y el gasto y eh, así de esta manera eh, puedo obtener una, una utilidad para aplicarle la tasa que señala para tal efecto la ley del impuesto sobre la renta a men de que se tengan pérdidas fiscales para tales efectos. Entonces, eso es muy importante. ¿Puede el fisco eh, descalificar comprobantes fiscales cuando inicia un procedimiento referido al 69B? Bueno, sí, sí lo puede hacer. La pregunta es, eh, ¿podrá el fisco sobre esta tesitura eh, determinarme un, un crédito fiscal? No, yo creo que no puede determinarme el fisco un crédito fiscal. Para que el fisco me determine un crédito fiscal, forzosamente debe ejercer facultades de comprobación cuáles las contenidos y las señaladas en el artículo 42 del Código Fiscal para tal efecto. Y en este orden de ideas hay que conocer, amigos y colegas, cómo funciona el tema de del 69B, su último y su primer párrafo, ya que el primer párrafo está referido a eh, operaciones inexistentes con consecuencias penales diferentes a lo referido al último párrafo que habla de actos o contratos simulados. Bueno, ya estamos de regreso con nuestros amigos de Census. Estaba ayudando una pequeña introducción en lo que yo creo que corregíamos algunos detalles técnicos. Sí, una, una disculpa por ahí. Me, me fui en algunos momentos. Eh, la luz no, nos falló y bueno, pero ya estamos de regreso. Entonces, alcancé a escuchar un poco eh, vía teléfono de lo que estaba eh, usted comentando. Y bien, pues estas reformas del 2019 que se aplicaron para este 2020 y que mucho de ello, y hablábamos hace o anteriormente antes de empezar el programa, que hoy se pueden, digamos que ya las podemos vislumbrar la aplicación como tal ya en este 2021 debido a que se presenta la información del 2020, ¿es correcto? Es correcto y con matices de investigación y persecución en temas de delincuencia organizada con consecuencias graves de extinción de dominio, con consecuencias graves de de enfrentar un proceso penal recluido en una prisión de máxima seguridad, y, y pues bueno, eso es, eso es gravísimo. Ahora vienen las siguientes preguntas, que ¿qué elementos eh, puede tener, por una parte, la autoridad para afincar responsabilidad al contador público, que la gran mayoría de las personas que nos ve, pues obviamente son contadores públicos o abogados, y qué otra parte puede tener como defensa aquellos elementos que puedan llegar a ser como defensa para ocupar en este caso para que el contador público pues bien eh, se rescate en este sentido. Claro, es, es, es muy importante esto que preguntas. Hay que tener en cuenta que el bien jurídico tutelado para efectos penales es la recaudación y en tema de recaudación es estrictamente responsable el contribuyente. El contribuyente es responsable frente al fisco federal de las contribuciones que en su caso hubiere causado y no hubiere enterado oportunamente un contador podrá tener otro tipo de responsabilidades pero frente al fisco por la contribución que no se enteró de entrada en los términos que señalan las leyes es responsable el contribuyente pero hay que tener en cuenta esto cuando el fisco le hace una auditoría a un contribuyente, conforma un expediente técnico. Ese expediente técnico por lo menos contiene en su caso datos de prueba para presumir que la conducta, ojo, conductas del contador público se ubican en alguno de los supuestos del artículo 95 del Código Fiscal y entonces ya podríamos hablar de una probable responsabilidad del contador público o el asesor, como lo señala la fracción primera del 95, en su caso la segunda, o la octava o la novena del mismo numeral. Ahora bien, ojo, esto es bien importante. Corresponde al Ministerio Público y a los policías hacer la investigación de la verdad histórica, no de la presunción que señale la autoridad y para tal efecto hay que conocer la parte sustantiva y adjetiva que rigen a la materia penal para estar en condiciones de hablar de la conformación de delitos te explico te explico y, imagínate y, ¿sí, perdón ¿sí, voy a hacer la siguiente pregunta entonces es competencia de tanto el ministerio público como de la policía llevar a cabo eh, encontrar estos el, elementos Claro. Y bien, eh, llevarlos eh, a juicio. Ahora bien, ¿tienen la capacidad? Esa sería mi pregunta. Bueno, yo te voy a responder. Si, si de repente preguntamos en clase de maestría, a ver, en qué artículo del Código Fiscal se definen a las contribuciones, y lo hago a veces a propósito, muchos me dicen que en el artículo segundo, y le digo que no es cierto, no existe una disposición legal que los defina, el artículo 2 los clasifica. Ahora, qué bueno que tocas este tema. Imagínate el órgano acusador hablando hablando del bien jurídico tutelado, que es la recaudación, que me diga cuál es el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa, cuál es el hecho imponible, de qué se acusa al contribuyente de haber omitido el IVA o el ISR, o en su caso los retenidos, y estaremos en presencia de qué tipo de delito, qué elementos normativos subjetivos del tipo. ¿Y Digo, ¿Fue doloso o no fue? Y bueno, bueno. De, entrada, de entrada, todos los delitos culpables, decía mi maestro Ambrosio y socio y amigo, que el Código Fiscal no castiga la tarugués, que todos, <risa> los delitos, todos los delitos deben de ser dolosos, todos los delitos fiscales para tal efecto son dolosos, y eso es muy, muy importante. Luego entonces, el expediente técnico que antes valoraba el Ministerio Público y que era una barbajanada, ahora solo sirve como dato de prueba que es una línea muy delgada y que puede ser muy peligroso si se judicializa, pero desde mi muy particular perspectiva en la forma en que se hacen las investigaciones, están muy pobres en beneficio del fisco porque no se contratan buenos abogados mira, lo dijo, estaba oyendo un abogado muy brillante que se llama Fernando Agras y decía, a ver Tratándose de delitos, vamos a, a, a, a mandar al policía que vaya mismo que investigue un choque que pasó hace cuatro años en, entre tal y tal calle. ¿Qué cosa o qué evidencia? Qué? No hay nada. ¿Qué verdad histórica va a investigar un policía de hace cinco años y su ministerio público? Solamente van a ser de suyo, porque además no tienen ni la técnica correspondiente, el expediente que la unidad técnica del SAT, le haya proporcionado a través de la querella correspondiente y, y ojo, ahí empieza a fortalecerse la defensa junto con pegado en su caso por la probable responsabilidad del contador público, pero ojo aquí es bien importante y este no es un concepto de moda comete el delito la empresa o las empresas que no tengan establecido un control organizacional para evitar fraudes ante terceros y no nada más fiscal, laboral, civil, mercantil y aquí entramos ya del famoso compliance o el gobierno corporativo en lugar a dudas esto es de vital importancia y debe tenerse presente que este gobierno corporativo trasciende a la responsabilidad penal que ahora tienen las personas morales con la entrada del sistema nacional penal acusatorio en donde ya se establece esa responsabilidad para las sociedades pero qué crees bajo esta perspectiva y sobre esta dogmática es importante para avanzar en el tema y defender al contador público que este tenga contratos que se establezcan los contratos para poder deducir el alcance o responsabilidad del contador público como asesor o prestador de servicios profesionales que es el caso que nos ocupa inclusive que crees a través de estatutos se pueden blindar a los socios o accionistas al mismo representante legal a administradores en su caso ¿por qué? porque en materia penal no cabe la imposición de penas por mayoría o analogía de razón y que por una mala defensa o abuso de autoridad se autoincrimine a asesores en este caso bajo una perspectiva de presunción administrativa y fíjate para avanzar un poquito en, en, en el tema. Eh, quiero, quiero, quiero leerte, compartirte unos numerales muy importantes del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Son responsables de los delitos fiscales quienes, y este es un concepto de moda, porque he oído a los procuradores, he oído a gente hablar sobre este tema. Son responsables de los delitos fiscales quienes, y por ejemplo, fracción octava, quienes tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica de un contrato o de los estatutos sociales y aquí le quieren cargar el muerto al contador público, inclusive lo relacionan con la fracción novena pero mira, vámonos, des vámonos despacito y te platico tuvimos un caso con relación al artículo 95 este dispositivo de estado debe ser citado de una manera que respete el contenido y alcance del artículo 16 constitucional, es decir, se debe de establecer de forma lógica jurídica y racionalmente la calidad de autor o partícipe en su caso, así como de los actos u omisiones que se desarrollaron y señalar qué elementos de convicción de manera específica existen para tal efecto. Normalmente no se hace. Ahora, te dije que en la actualidad se pretende eh, cargarle el muertito al contador con el tema del 95 fracción octava. Bueno, eh, te quiero decir algo. Ojo, es un poco técnico. Esta redacción es muy ambigua para incriminar al contador público a partir, ojo, de que no existe en la ley y no existe comisión por omisión en delitos fiscales, ya que dije que todos son dolosos. Luego, recomendamos al contador o al asesor una conducta proactiva como prestador de servicios profesionales. A ver, aquí está tu cálculo de pago provisional o definitivo, ojo, fírmame unos documentos donde te entrego los los papeles, pero ojo, tenemos un problema con el contador público. Las obligaciones de cumplimiento son de la empresa, no ah. del contador. El contador tiene que hacer, en su caso, la contabilidad, en su caso preparar los impuestos pero el envío lo debe de hacer el empresario. Mira, fíjate lo que dice, lo que dice el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Nada pregunta, más. doctor. Sí, por favor. Pregunta, doctor, ¿cómo podrías eh, demostrar la parte dolosa en, en, en esto que estamos eh, hablando? Es decir, ¿cómo podrían eh, tener una prueba de que yo actué, de forma dolosa, en este caso, con mi cliente. Ejemplo. Muy complicado lo tendría el fisco. Muy complicado lo tendría el fisco, o en este caso, el el Ministerio Público. Muy complicado, pero no les voy a enseñar, ni les voy a decir cómo hacer la tarea. Claro, pero, claro. Muy, muy, muy complicado, pero yo te voy a decir cómo ofrecer las pruebas de descargo para quitarnos la probable acusación. Dice el artículo 209, será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal. ¿Quién? ¿Quién? Fracción primera. Consignen las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores. A ver, deducciones falsas. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que existen deducciones falsas? Ah, bueno, porque se ubican en el tema del 69. Perdón, son presunciones no funciona por ahí. Tiene que ser, ojo, en términos del 2180, ahí les va tip de oro, un juez un juez que determine jurisdiccionalmente que la operación es simulada o inexistente para que pueda servir como condición objetiva de punibilidad es decir, no hay asado de venado si no hay venado, a lo mejor hay conejo pero no es de venado, ¿me explico? y no se va a materializar la hipótesis delictiva con los elementos correspondientes. Eso, eso es muy importante, pero los legisladores se han complicado la existencia porque por lo menos desde 1981, 31 de diciembre que tenemos este Código Fiscal, ya se sanciona a la defraudación fiscal equiparable, pero no me quiero desviar. Estoy hablando del contador público. ¿Quién? No dice aquí que el representante legal, ojo, no dice que el administrador único. Habla de conductas, ojo, yo estoy de vacaciones o resulta que estoy eh, restableciéndome en el hospital de una cruda espantosa, de un resfriado, de lo que quieras. Y entonces resulta que presentan la declaración anual con ingresos acumulables menores. ¿Quién realizó la conducta? El contador público. Ah, no, pero se supone que tú eres el responsable. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué? Eso opera exclusivamente para efectos administrativos, no para efectos penales, dice la corte. No lo digo yo. En, en en una interpretación del artículo 19 a último párrafo del Código Fiscal, dice la dice la la la corte. Nada más te lo el rubro. Firma electrónica avanzada. La presunción qué? prevista Eso en el artículo opera? 19 a párrafo último del Código Fiscal de la Federación no es aplicable al procedimiento penal. Ah, ok, Nos quedamos nada más en procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué crees? Ojo, señores contadores, imagínense si de repente un abogado quiere defender a un contribuyente y dice, a ver, de vamos a hacer un análisis científico de dónde se envió la declaración fiscal, la cadena, eh, eh, identificar el servidor, que se haga una pericial respectiva y resulta que sale el IEP, el IP de la casa del contador, de la oficina del contador, me queda claro que administrativamente tendrá eh, consecuencias, inclusive si se determinan contribuciones eh, vía auditoría el contribuyente, pero para efectos penales, en ese caso, ojo, le puede brincar la libra al contador, que va a tener defensa, sí, pero se puede, puede pasar una muy mala noche. Ok, aquí, aquí nos hacen una pregunta en el, en el público, por aquí Carlos Matsui, nos dice, ¿cómo blindar al órgano administrador o al contador? Que era una de las partes que mencionaste, no sé si la quieras ahorita mencionar o nos vamos de a una vez De una vez, porque si no, nos gana el tiempo. Mira, ahí les va. Eh, hablábamos de los contratos, y esto es muy, muy importante, ¿verdad? Órale, ahí va. Cuando no se definen las responsabilidades en los contratos, es decir, en la de prestación de servicios, por así decirlo, o en el responsable del pago de contribuciones sacude a la ley general de sociedades mercantiles a los criterios de los tribunales o ojo el secreto a los estatutos pues hay que señalar en el contrato de prestación de servicios que no somos garantes del cumplimiento de obligaciones tributarias enseño mi cédula profesional y mi contrato donde yo no soy garante del cumplimiento de la obligación de corte tributaria, tú eres el responsable ah, pero qué crees, inclusive como yo presto servicios profesionales de manera independiente pues entonces también tengo un elemento más a mi favor, el referido al secreto profesional entonces, podría establecerse en la empresa a través de los estatutos, que un tercero que no fuera el mismo representante legal fuera el responsable eh, del pago de contribuciones sí ¿cómo se brinda un contador? con un contrato ve esta chulada de tesis fíjate, contribuyente y retenedor sus diferencias vale la pena que, lo, que la, le, la leo rápido las principales diferencias entre el sujeto de la obligación tributaria de pago, que es el contribuyente y el sujeto pasivo del poder tributario que es el retenedor, son las siguientes primero, conducta el contribuyente realiza el hecho imponible por lo que ostenta su titularidad, la S.A., y por regla general, la capacidad contributiva que el hecho imponible refleja. Ahora, el segundo no, que es el retenedor Juan Pérez, al ser un tercero que realiza un supuesto normativo interrelacionado con ese hecho, que la mayoría de las veces no es demostrativo de capacidad contributiva, aunque al realizarse se subroga en la titularidad de un hecho imponible. Y vamos caminando a la conclusión. Fundamento normativo. El contribuyente tiene la obligación del pago del impuesto por haber realizado el hecho imponible previsto en la ley respectiva. Retuvo y tiene la obligación de enterar que es la disposición normativa primaria. Luego, el, el, el retenedor, el segundo tiene la misma obligación de pago, pero no por actualizar el hecho imponible, sino por el mandato legal diverso a este que es por no retener el impuesto, que es una disposición normativa secundaria. Por último, posición jurídica. El contribuyente tiene el lugar principal en el cumplimiento de la obligación tributaria de pago. El segundo está obligado por la ley al pago del impuesto en lugar de aquel, sustituyéndolo siendo el único investigador al pago. Por ello se ha dicho que en la sustitución tributaria existe una desviación sustancial total o parcial del proceso normal de imputación normativa de la obligación fiscal. Pues en vez del sujeto pasivo ojo, otro sujeto queda obligado al pago del tributo y termino y naturaleza el contribuyente es el que por regla general y en condiciones de normalidad, de normalidad satisface la obligación tributaria del pago el segundo que es el retenedor es un garante personal de la obligación tributaria de pago no satisfecha por aquel que facilita y simplifica la actividad recaudatoria de la autoridad fiscal actuando a título de auxiliar y coadyuvante de esta por lo que se establece como un mecanismo impositivo especial, concretamente para blindar al contribuyente, al, al contador público de, de que digan que él era un garante y que él tenía la obligación de garantizar que se pagara el tributo, el contrato que hago con mi cliente de prestación de servicios profesionales establece como garante, ojo, puede ser el mismo representante legal o un tercero que puede ser un oficial de cumplimiento y ya hablamos, entramos a temas de gobierno corporativo. Entonces son temas de estatutos. Ok. Entonces, la, digamos que el consejo en este momento sería, contador, revisa la parte del contrato que está realizando con el cliente para delimitar las funciones y los alcances del mismo. Es correcto, es correcto. Ahora bien, Ahora, aquellas personas, y ahorita tocó un punto, ¿qué va a pasar con aquellos contribuyentes, personas morales, que tal vez retuvieron, y vamos a tener muchos casos, casi estoy seguro, Aquellos que retuvieron a los empleados hicieron, debieron de haber pagado esta retención. Sin embargo, por la pandemia, muchos de ellos tal vez buscaron una liquidez para hacer frente a sus obligaciones y utilizaron este dinero para financiarse. No entregaron las retenciones. Entonces, ahí están las retenciones. Llega la persona física que ahorita está presentando su declaración anual muy feliz y de repente, ¡zas! No hay presentación de retenciones porque no hay nada que devolverte. Es más, me debes, dice el SAT. Es más, tú me debes a mí porque fíjate que el patrón no entregó las retenciones. ¿Qué hacer ante ese supuesto? ¿Quién, ¿Quién es la persona que tiene obviamente la obligación, en este caso la persona moral? Pero ¿dónde juega la persona física que quedó atrapado en esta forma que tal vez no se debió de haber llevado? Sin embargo, bueno, pues por, por cuestiones de presiones económicas... Eh, lo vamos a estar viendo mira tendría que manejarse a nivel constitucional un tema excluyente de responsabilidad y recaería en el poder judicial analizar un caso excepcional excepcional de fuerza insuperable o fuerza mayor de tal manera que atento a los principios generales del derecho nadie está obligado a lo imposible o a lo imposible nadie está obligado a cumplirlo te lo pongo de otra manera el tipo se fue al hospital por tema de COVID no pudo tener un control sobre la organización y al final nadie nadie enteró las las, las retenciones y de repente un día se entera que es querellado puede manejar una causa excluyente, puede pero va a tener que contar con un abogado muy habilidoso y con mucho conocimiento de esos temas, porque de entrada se actualiza la hipótesis delictiva. No es tan sencillo hablar de fuerza insuperable o caso fortuito o fuerza mayor escudándose en los temas pandémicos. Tendría que ser analizado con lupa verdaderamente una imposibilidad práctica porque si me dices que se financió con los retenidos, es una confesional de delito que no lo salvaría en ese momento nadie sí aquí, aquí tenemos algunas preguntas muy interesantes Arturo, el maestro Arturo Vera, por aquí Márquez nos manda, si el control interno de la empresa falsea información y el contador externo lo toma como cierto al no poder verificarse ¿hay responsabilidad del contador? es decir no. ¿un abuso de confianza dentro de la empresa que desconocía el propio contador? no no, vamos a ver qué dice el artículo 2615 del Código Civil Federal. El que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve. Ojo, por negligencia. ¿Hay negligencia ahí? No estaba en sus alcances. ¿Estaba en el contrato verificar ese control interno? ¿Bajo qué alcances? Eh, además ojo, decía mi, ma mi maestro ya me, de... me acaba de surgir una duda, acabo de yo de realizar un contrato y firmar, de hecho tú entonces no se firma, eh, en esta parte control interno, ¿tendría yo que especificar el tipo de control interno, la organización que voy, en el mismo contrato que tengo yo que supervisar o al hablar de control interno? estamos hablando de todas las áreas y entonces entraría en ese supuesto que está diciendo ahorita habría habría que atender al objeto del contrato habría que atender al objeto del contrato que eso es importantísimo porque hablamos de primero hablamos para no confundirnos de prestación de servicios profesionales de contabilidad y en su caso de envío de la declaración fiscal Dos, la segunda pregunta que nace es no no pude verificar porque yo hago la contabilidad y hay que poner en el contrato que yo la proceso a cautelan al margen de que ya la contabilidad yo electrónicamente entro al portal del SAT, obtengo ingresos, costos y gastos de, de archivos XML que voy a registrar en términos contables y que voy a acumular a saldos que ya traigo en balanzas de comprobación para obtener eh, balanzas de comprobación a nivel subcuenta y estados financieros que van a servir para preparar los papeles de trabajo. Ah, ok, está bien, pero, eh, contestando la pregunta, y luego voy, voy contigo, ¿Hubo negligencia? No hay negligencia. ¿Hubo impericia? No hubo impericia. ¿Hubo dolo? Tampoco. Ah, soy un contador donde le voy a poner que salen a pagarle 10 millones para que le caiga el fisco. Ah, entonces probablemente ya hay impericia o dolo. Ojo, luego dice, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delitos, pero eso sería porque fuiste un mal contador, porque en, eh, no trabajaste correctamente. Ahora, en el tema que me dices del contrato respectivo, habría que atender al objeto del contrato. Si el objeto del contrato es preparar eh, un, eh, en su totalidad un gobierno corporativo, pues si sí somos responsables, pero el responsable, por ejemplo, para efectos fiscales, será un oficial de cumplimiento para tal efecto. Si ¿sí me explico, pero ya. ojo, pero, pero vamos a pensar, yo soy el oficial de cumplimiento, yo voy a reportar que el representante legal se quiere quemar el IVA y no lo quiere enterar, y entonces si yo callo, otorgo. Ahora fíjate, ya que, ya que seguimos en esta misma línea de pensamientos, vale tener presente el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ojo, es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan, ojo, el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión. ¿Qué recomiendo? Tip para blindar al contador, que el contador sea externo, que el contador no sea interno porque el contador es interno, podrá ser testigo, podrá ser llamado a declarar en su calidad de trabajador, en su calidad de profesional. Independiente, ¿qué crees? El artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales le da la fortaleza y la posibilidad de no autoincriminarse o de no declarar a virtud del secreto profesional. Y ojo, por lo que preguntaban hace rato, ve lo que dice el artículo 32 del Código Penal. Está no. Obligados a reparar en términos del artículo 29, en su fracción cuarta, dice: los dueños de empresas, los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometen sus obreros, sus empleados. En mi calidad profesional, yo no soy su empleado. Soy un profesional independiente. Con, por eso la importancia del contrato. ¿Me, me, me, me explico? Sí, claro, ahí sales. Aquí uh, Arturo Olvera habla y nos dice la siguiente pregunta. Si no existe un contrato de prestación de servicios del contador hacia el cliente, ¿hay responsabilidad fiscal y penal? ¿Para quién? Me Quiero pensar que para el contador. Lo pueden denunciar, probablemente, pero aquí ya tendríamos que ofrecer las pruebas de descargo y ya aquí entraríamos al análisis de la dogmática penal, para tal efecto, y demostrar, a ver, ¿por qué fracción me estás querellando? A ver, vamos, vamos a, a, a ubicarnos en el, en, el, en, el, en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, perdón, para tal efecto, y tenemos nueve, nueve fracciones. A ver, son responsables de los, de los delitos. Quienes concierten la realización del delito, concierten. ¿Qué es concertar? Para empezar, ¿cómo demuestra? ¿Qué grado de participación tengo para concertar la realización del delito? ¿Quién realiza la conducta o el hecho descrito en la ley? ¿El contribuyente o el representante Plan. legal? Pero aquí hay algo importantísimo que quería platicarte antes de que... Antes de que de... De, de, de terminemos. Esto es muy, muy, muy, muy muy oportuno. Omar, Omar va muy parecido a la pregunta pasada, es buenas noches, excelente tema, dice, muchas gracias por compartir conocimientos. Mi pregunta, ¿qué pasa con todos aquellos contadores independientes y que no elaboran contratos con sus clientes? Que es muy parecida a lo que acabamos de decir. Le, le, lo, les puede cargar el payaso, pero mira, va a ser más difícil la defensa. No es que no la tengan, ojo, ojo, y no quiero ser aventurado, en la forma Válgase la redundancia en que se formulan las acusaciones hoy en día y la deficiencia técnica de dogmática penal con un buen abogado la puede librar. El tema es dime de qué me acusas, porque el tema es un tema de conducta. Ojo, ojo, dice el artículo 28 del Código Civil Federal que las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos, jefe. Entonces, imagínate, muchas veces a quién contratan para que cree la empresa. ¡Al contador! Padre, pues ahí en los estatutos, ponle que no tienes nada que ver con el cumplimiento de la obligación de corte tributario. Ahora, ojo, un tip para la fracción novena del artículo 95 del Código Fiscal, que es muy importante. Dice que eh, son responsables de los delitos fiscales, que es lo más ocurrido, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, ahí va, propongan. ¿Cómo se propone? ¿Cómo se establece o cómo se llevan a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de, de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal? Ojo, que la 9 está referida con un, una opinión es una opinión. Yo te doy la opinión del mole, doña María, pero tú no quieres hacer mole, tú haces barbacoa. Esa es otra cosa. Recordemos que los temas penales tienen que ver con temas de conductas, de modo, tiempo y lugar. Conductas, no cabe la imposición de penas por analogía o mayoría de razones. Eso es muy, muy importante. Claro, tiene que encuadrar. Bien, aquí Amalio Alejo, bueno, también nos manda saludos, eh, Amalio, le manda saludos a Marco Antonio Linn. Eh, gracias, eh, saludos gracias. afectuosos. Eh, Frank García dice, entonces, para la delimitación de obligaciones y responsabilidades, estos deben estar plasmados en un contrato, en especial para los que fungen como contadores externos, creo que esto el, lo hace reiterativo, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo, yo yo, sugeriría, y además, ojo, hay una palabra muy importante que la información, nosotros la maquilamos, cautelan. o sea, a nosotros no nos consta la veracidad de la información que maneja la administración de la empresa, que, hay, que por técnica contable y, y, y, y, y conocimiento lógico, eh, técnico, eh, ahora acudamos a los comprobantes eh, fiscales, digitales por internet, para poder observar que hay ingresos, costos y gastos. Creo que esto nos facilita mucho mejor eh, eh, el desenvolvimiento. Sí creo que podría haber responsabilidad en cuanto a la falta de probidad eh, en este orden de ideas por la falta de atención a temas de control interno y que el contador público por desconocimiento se haya hecho cargo en un cont en una línea, en un contrato mal redactado y diga que él es responsable de la preparación, elaboración de las declaraciones, seguimiento al control interno, pelas Ahí, ahí, ahí puede haber un grado de, de, de, de, de, de, de participación en la comisión de, de, de un delito para tal efecto. Digo, habría que ver el, el, el, el expediente para tal efecto, pero vuelvo a insistir, el tema contractual es muy importante para tales defectos. ¿A, ¿A qué te refieres con esta parte de que él pudiera redactar en algún momento? Eh? Ah, es bien sencillo. Luego los contadores, perdón, yo empecé siendo contador, se copian los machotes o los formatos de internet y ya llevan su contrato con su cliente y en términos contractuales hay que analizar cada palabra, claro. cada punto, cada coma, el lugar, el lugar donde han de dirimirse las controversias entre el contribuyente, el cliente y el propio contador, etcétera. Pero hay que dejar bien claro que sea alguna persona dentro de la empresa o fuera de la empresa, que es la encargada, ojo, del pago de contribuciones. Porque en un tema eh, referido a bien jurídico tutelado, que es la recaudación, le corresponde al contribuyente. Dos, yo tengo que tener documentales donde yo le solicito al contador a la administración de la empresa que bajo protesta de decir verdad eh, me aporte los estados de cuenta bancarios o, o las impresiones electrónicas para que pueda yo hacer las conciliaciones bancarias y yo detecte que si tengo CFDIs en lado de ingresos que no concuerdan con el depósito le haga yo un escrito para que me explique de dónde vienen los ingresos que no eh, coinciden con los ingresos facturados que pueden deberse a depósitos o a préstamos para que se elaboren los controles internos y los famosos entregables que al final del día se ponen a disposición del Fisco Federal. Ok, perfecto. Bien, pues algunas palabras para ir cerrando este tema de la responsabilidad del contador público en esta declaración anual de personas morales del 2020. Bueno, algo muy sencillo. Hay que amar lo que hacemos, hay que amar nuestra carrera de contador público, hay que dignificarla, zapatero a tu zapato. Las contabilidades de excelencia están hechas por contadores públicos de excelencia. Una defensa fiscal que pasa con 10 tiene como antecedente una contabilidad de 10 con soportes de 10, con anotaciones de 10. Una defensa penal fiscal va a tener una fortaleza en una contabilidad hecha por de la contaduría, donde, entre otras cosas, las, eh, los movimientos contables reflejados en las pólizas respectivas reflejan fielmente las operaciones de la, de la empresa, así como las declaraciones que se presentan para tales efectos, y hay que evitar en la suma de lo posible decir mentiras, pretender engañar al fisco federal, al margen de que, pues bueno, hay una doctrina eh, que, que, que me ha llamado mucho la atención, que señala que hoy ya nos engaña al fisco federal por los temas tecnológicos y, y, y es una doctrina eh, que tiene un sustento eh, lógico y jurídico. Y por el otro lado, eh, me parece que eh, tenemos una enorme oportunidad también para educar y reeducar a los empresarios con la finalidad de que empresario que no paga impuestos, no paga honorarios y en tales consideraciones y consecuencias hay que exhortar al empresario a que cumpla escrupulosamente con el pago de sus contribuciones. Tenemos empresarios que prefieren comprarse casas, automóviles, equipos, etcétera, y eludir eh, el cumplimiento de la obligación tributaria entendiendo que el patrimonio de la empresa es muy diferente al patrimonio del empresario. Los tiempos ya cambiaron, hoy se establecen eh, eh, hipótesis delictivas para las empresas, para las personas jurídicas, para los socios, eh, consecuencias administrativas como eh, la restricción de certificados de sellos digitales, la implementación de eh, nueva responsabilidad solidaria, a EFOS, a EDO, etcétera. Entonces, bien, vale la pena tener una cultura de cumplimiento tributario. Bien. Me escucha de manera correcta porque tuve también otro, otro problemita por aquí. No, muy bien, muy bien. Muy bien, estamos cerrando y terminando con broche de oro. Bueno, doctor, pues darle las gracias eh, por haber estado aquí con nosotros en Noches de Census Lamentablemente el día de hoy hay unos problemas técnicos y nos desconectamos, volvimos y bueno, pues así estuvimos. ¿no? Agradecemos el mucho el tema que hoy eh, nos dio. Estoy seguro que para muchos que nos están escuchando, bueno, pues nos llevamos actos reflexivos, como es el caso del contrato de prestación de servicios, la importancia, lo que mencionaba usted reiteradamente, no bajemos un contrato y no lo hagamos, únicamente replicarlo. Eh, porque obviamente estamos entrando en esa, en esa problemática que puede causar eh, en algún momento hasta cuestiones penales. Eh, ante esta materialidad que obviamente se tiene que dar en la parte de la documentación que tiene que tener el contador público y la responsabilidad que tiene, la responsabilidad eh, que tiene en todo sentido el contador público. ¿no? Creo que nos llevamos una excelente eh, reflexión en todo lo que hoy se tocó. Yo, yo creo, para terminar, que no hay que inventar el hilo negro. Un contador público, un abogado, un ingeniero, una mecasa, etcétera, que tiene presente la ética profesional y el respeto a los límites y a los alcances que señalan los marcos normativos, no van a tener consecuencias jurídicas. Un empleo de puestos y no incurren responsabilidad penal. Ojo. Si un contribuyente retiene y no entera, pues se ubica en el supuesto. Pero, ¿qué pasa si se da el supuesto jurídico y nada más no retiene? No se ubica en la situación de tipo delictiva. Claro. Pero si retuvo y no enteró, muy probablemente hubo dolor para tal efecto. Claro, por supuesto. Pues, muchas gracias, maestro. No sé si, si regale algunas otras palabras. Nos despedimos. Le agradecemos en mucho. Recordarles que el doctor. Eh, Olín estará en el diplomado del contador también, el cual será a partir del día 19 de mayo y cerraremos el día 25. Eh, nos acompañará con el tema de medios de defensa para el contador público el día 21 de mayo y el día 24 de mayo en su segunda sesión. Muchísimas gracias, maestro, doctor, por estarnos esta noche compartiendo el tema. Muchas gracias. Hay muchos colegas y amigos que estuvieron preguntando en esta charla el día de mañana, en la medida que mi tiempo me permita, también les voy, a, comentar, les voy a, a contestar a todos los colegas que amablemente nos siguieron por mi red social y agradecerles a ustedes, gracias a Census, por el trabajo, bueno, primero por la honrosa invitación que me hacen y los felicito porque vienen trabajando muy, muy duro en beneficio de la difusión de la cultura tributaria en el país y porque también... Ustedes están comprometidos con esta parte que se llama México y que nos corresponde a todos. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a usted y que tenga excelente noche. Amigos de Noches de Censos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, pues nos vemos en algunos minutos en el programa de Rompiendo Paradigmas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.